Soy María Brea, especialista en Educación, Comunicación y Cultura en Red, y te doy la bienvenida a Condiciones de Uso, Big Data y Economía de la Red, una experiencia de aprendizaje del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Antes de seguir viendo este vídeo, una pregunta. ¿Aceptas las...? Si te has abalanzado mentalmente a marcar la casilla de he leído y acepto los términos y condiciones, entonces formas parte del 90% de internautas que, según la OCU, aceptan sin leer las condiciones generales de los servicios en Internet. Y es que, admitámoslo, estos contratos son largos y farragosos. Según un estudio de la Universidad Carnegie Mellon, tardaríamos 76 días en leer los términos y condiciones de los servicios que utilizamos a lo largo de un año. ¿Y qué es lo que estás firmando? Depende del contrato. Así, algunos han llegado a firmar que venden su alma al diablo o que se comprometen a hacer 2000 horas de servicios comunitarios a cambio de conectarse a la wifi pública 10 minutos. Aunque lo más normal es que, entre otras cosas, estés aceptando que la compañía haga uso y negocio de todos tus datos. Durante el desarrollo del curso, descubrirás que todos los datos personales y los contenidos que publicas en la nube son almacenados por la empresa o institución que oferta el servicio. Nos acercaremos también al Big Data, que es, qué aplicaciones tiene, en qué consiste la minería de datos, cuántos datos tuyos estás proporcionando a las distintas empresas proveedoras de servicio? para qué los quieren, ¿realmente es gratis esa app por la que no pagas o estás pagando con tus datos?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 Esta microcredencial reconoce el aprendizaje desarrollado en esta experiencia formativa y la podrás almacenar, gestionar y mostrar desde la mochila Insignia Senten. ¿Aceptas el reto que te propongo? Nos vemos en la red.